Este tren que tenía, tiene rumbo hacia la transición energética, como veis, va haciendo paradas en muchas estaciones del conocimiento, ¿verdad? Es una maravilla de viaje, es un viaje, es un viaje al conocimiento, en cualquier caso, es un calentamiento de lo que va a ser este, este gran proyecto. Para hablarnos de eh, la relación entre el modelo económico y, y el medio ambiente, tenemos a, a una personalidad de lujo, claro, evidentemente es el, el, el doctor José Manuel Navedo doctor en Economía eh, por la Universidad Complutense pero es que además es el experto en referencia eh, eh, en, en ese binomio que a, to, a tantos nos, nos atrae que es la relación entre la economía y el medio ambiente Profesor, Muchas gracias ¿Se lo tiene que situar? Sí. ¿Sí? Ah, sí. Gracias gracias por promover pues, este encuentro sobre transición energética transición ¿Transición de qué? ¿Por qué? Pues eh, yo empezaría a ir viendo, con palabras que podría decir pues, de algunos de mis autores de cabecera, que es que la civilización industrial lo que dio es un paso tecnológico en falso. ¿Por qué? Pues porque articuló su intendencia, sus abastecimientos, su economía si se quiere, eh, sobre eh, la extracción y deterioro de los stocks de la corteza terrestre desvinculándose en buena medida del ciclo solar y de las energías renovables que es lo que movían en realidad los flujos de materiales en el modelo de la biosfera y es lo que permitieron enriquecer la vida en el planeta. Bien, pues así las cosas eh, ocurren, que es que entonces se ha divorciado por completo la, el sistema de la civilización industrial del de sistema biosfera que enriqueció la vida en el planeta. El sistema biosfera usaba el sol y todas las llamadas energías renovables para mover los ciclos de materiales. ¿Y por qué se enriqueció la vida? Pues porque recibía estas energías diariamente del sol, pero pasa que es un sistema cerrado en materiales, con lo cual si articula su intendencia en el uso y deterioro de esos materiales, sin cerrar los ciclos, el deterioro está asegurado por anticipado, por deterioro de la base de recursos planetaria, por un lado, eh, es decir, extracción y deterioro de recursos, y luego, por lo que se llama deterioro ambiental, etcétera, por exceso de residuos al no cerrar los ciclos de materiales como hace el sistema de biosfera, porque el sistema de biosfera, mediante ese fenómeno tan singular de la fotosíntesis, resulta, que junta, usa el agua como primera materia prima en tonelaje, usa el carbono, hidrógeno, oxígeno, los nutrientes, entonces obtiene ya pues, la materia vegetal, etcétera, todo el ciclo, que como ha comentado el profesor Pineda, pues eh, efectivamente todo eso luego se deteriora, pero se incorpora, se hace el humus y esa materia prima en tonelaje, en primer lugar el agua, es el motor solar el que la vuelve a sacar otra vez y la devuelve en cota y calidad de modo que en puridad no hay ni recursos ni residuos, todo es objeto de una utilización posterior. Entonces es la simbiosis en realidad lo que facilita eh, pues todo este ciclo continuo, sin embargo, al romperlo y extraer por una parte eh, eh, materiales de los stocks de la corteza terrestre y deteriorarlos sin devolverlos a su calidad de recursos, lo que se está generando son los residuos. Y entonces, este es un poco el problema, claro, de la civilización industrial, de volver otra vez hacia el modelo biosfera. ¿Qué nos lo impide? Pues toda una inercia institucional, etcétera, entre las cuales el tema económico es capital, porque resulta que a la vez, para que todo esto funcione, se instala un sistema que valora las cosas por el mero coste de extracción y no de reposición, con lo cual se dice, ah, esta energía se quema el petróleo y es más barato que unas energías renovables, pero bueno, pero ¿y quién repone el petróleo? Que por una parte deteriora de recursos y por otra contaminación, que es un poco lo que ha estado sabiendo. Eso no sale en la línea de cuenta. Entonces, por lo tanto, son unas cuentas sesgadas que nos han estado induciendo por este camino. Entonces, un poco el, el, la cuestión es que el proyecto este, lo que intenta, vamos por lo menos en el área mía, intentaremos hacer las cuentas de una manera más amplia para que no estén sesgadas en contra precisamente de las energías renovables. Pero eh, hay que advertir una cuestión, que luego todo esto en términos físicos se puede hacer y ver coste de reposición energética, todas estas cosas eh, con metodologías que puedan aplicarse aquí o en China, es decir, que si se consensúan, pues se han, eh, de general aplicación. Lo que pasa es que luego, cuando se trasladan a dinero, pues pasa lo que ya se ha estado comentando esta tarde, que se, se saca una ley nueva, se cambia la normativa, y lo que era rentable a lo mejor no lo es, lo que unos beneficios han cambiado, unos costes se han alterado, entonces, claro, vemos claramente que el mercado no cae del cielo, que el mercado es un instrumento a manejar, eh, de acuerdo con el marco institucional que se establezca. Entonces, claro, precisamente lo que tiene que haber es pre una presión social para imponer pues, ese cambio de modelo y esa transición, porque si no siempre será, claro, un forcejeo eh, claro, de los lobbies pues, que quieren sacar eh, pues, eh, tajada aquí y ahora. pues Claro, eso a lo mejor pues, no tiene que ver pues con lo que estamos hablando, que es otra racionalidad pues bastante más amplia y viable para reconducir a la especie humana y muy en particular, porque es el objeto del proyecto, pues este país, claro, que yo creo que está especialmente dotado en energías renovables y sería una pena pues, que no sacara partido de ello porque se pues, establezcan unas reglas del juego que lo, que lo penalicen, etcétera, lo dificulte Hombre, tenemos que facilitar pues, esta transición y es el objeto pues, un poco de, de este proyecto y yo creo que pues, de esta asociación que lo ha promovido, cual, con los cual, claro, evidentemente pues, estoy de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Es emocionante. Es emocionante ver cómo desde la autoridad académica y también desde la autoridad moral se afean las conductas de los lobbies. Es realmente eh, emocionante. Eh, en todo caso, eh, ahora tenemos eh, una participación singular. Eh, ¿Cómo impacta eh, el cambio climático en nuestra alimentación? ¿Cómo impacta el cambio climático en el granero de la humanidad? Eh, eh, Miguel Blanco Suaña, secretario general de COAG y... Tengo entendido que, además, apicultor, que considero que es una de las profesiones más nobles que hay en el, en el planeta, eh, nos va a hacer un breve resumen de cuál es su aportación a este, a este nuevo modelo. ¿Está aquí? ¿Sí? Ahí sí. Míralo. Buenas tardes a todas y a todos. Eh, soy el secretario general de COASI, ningún experto. Simplemente eh, responsable de una organización muy representativa a nivel de, del campo español. Y apicultor eh, de más de 35 años de experiencia, eso es verdad. Eh. Y por lo tanto, muy metido en la realidad del campo, del monte, en fin, de la realidad vinculada a la, a la naturaleza. Primero agradecer a, a Pierre la participación en este foro, en esta mesa. Eh, por supuesto que COA está apoyando y va a apoyar el proyecto de transición energética entendemos que es una apuesta muy innovadora, multidisciplinar es fundamental que todos aquellos que estamos preocupados desde los distintos sectores que tenemos propuestas que hacer, eh, aparte de las inquietudes armonicemos y relacionemos todas esas eh, preocupaciones y todas esas propuestas eh, para sacar adelante un proyecto en común se trata de, es una apuesta innovadora y fundamental también para nosotros que tenemos que aprovechar como sector agrario, porque entendemos que somos uno de los sectores más perjudicados, más afectados por los efectos del cambio climático. El sector agrario, creo que eh, en unas pinceladas me gustaría eh, situarlo en el contexto del, del problema, es, no cabe duda, un sector estratégico, pero en riesgo pero no solamente el riesgo por la PAC, por los mercados volátiles y por lo tanto por los precios por debajo de costes que nos están arruinando en muchos casos a los pequeños agricultores, eh, sino eh, también en riesgo por otros factores. Este, por ejemplo, el cambio eh, de las condiciones climáticas como consecuencia, no de una manera natural, como ha sido siempre, sino como consecuencia del cambio climático más de fondo. Somos la base de la alimentación. Producimos alimentos. Lo que nos pase es fundamental para lo que le puede pasar, por lo tanto, a la propia sociedad. Estamos también en la posibilidad de producir energías renovables en el medio rural. Y, por supuesto, gestionamos territorio y gestionamos, por lo tanto, medio natural, medio ambiente. Lo haremos mejor o peor. Tenemos una responsabilidad en ese sentido tremenda. Por lo tanto. Los efectos del cambio climático suponen un auténtico peligro, también un reto, para la agricultura. Y si es para la agricultura, como digo, también supone un peligro y por lo tanto un reto para la seguridad alimentaria y ahí ya nos vemos afectados todos como ciudadanos, como consumidores. La variabilidad climática derivada del cambio climático eh, ya no es una suposición de los negacionistas. ...aunque todavía están por ahí, y seguirán estando... ...responden a intereses de lobbies poderosos... ...sino que la mayor parte de la comunidad científica... ...considera que esta es una realidad... ...y se considera también que este... ...que eh, yo en parte represento... ...es un sector con mayor vulnerabilidad... ...descenso de lluvias... ...dejando por supuesto entre paréntesis este mes de abril... ...pero descenso de lluvias... ...por supuesto un aumento medio de la temperatura... ...esto provoca una mayor demanda de irrigación... ...y esto no cabe la menor duda de que acaba siendo un problema... ...un incremento de las plagas que ya lo estamos notando... ...o por lo menos creemos que está sucediendo... ...desertificación, incendios y también en la ganadería tiene sus efectos... ...estamos notando problemas de reproducción, de metabolismo... ...y problemas ya que se derivan a la propia sanidad pecuaria. Alguien dice que los rendimientos se reducirían en un 30% a un cierto plazo. Algunos expertos y demás, no nos atrevemos nosotros a hacer previsiones en este sentido. ¿Qué percibimos nosotros, los agricultores y las agricultoras? No somos científicos, evidentemente. Y además, y además soportamos los cambios eh, o las variaciones climáticas de una manera natural... Y esto llevamos evidentemente cientos de años y nosotros décadas, sufriéndolas y conociéndolas. Lo que ocurre es que la intensificación y la frecuencia de esas variaciones climáticas es lo que nos pone en guardia, es lo que nos hace pensar, puesto que nosotros evidentemente no somos científicos, que hay un verdadero efecto ya, que se está produciendo ya, por supuesto en la agricultura y en otros sectores, eh, por el cambio climático. ...nosotros los agricultores lo que sí tenemos es experiencia... ...estamos ahí en el campo, en medio de la naturaleza... ...y distinguimos bioindicadores por la observación... ...por la experiencia, como digo... ...y por lo tanto creemos que se nos tiene que tener en cuenta... ...no como científicos, pero sí por la experiencia que tenemos... ...por parte de la comunidad científica. Constatamos adelanto de floraciones, de foliación, de maduración de los frutos... ...aquí se ha hablado del olivo, por ejemplo en la eh, polinización del olivo también de la vid, es verdad, José Luis y tú en eso eres un, eres un experto y cómo tiene incidencia después en la elaboración de los vinos en la enología por supuesto también eh, robles, encinas, herbáceos, frutales frutos secos también en las plagas también en las plagas que se expanden altitudinariamente en algunos casos que eh, no nos afectan directamente como es la procesionaria, por ejemplo, del pino, pero también, pero también en otros insectos. Y ahí los insectos polinizadores, que son claves precisamente, eh, los insectos polinizadores son los primeros afectados por el cambio climático y, por lo tanto, la variabilidad en, en las cuestiones de la polinización. Y hay uno de ellos que es un marcador biológico de primer, eh, de, de primer orden, que es la abeja, y en eso sí que tenemos una cierta experiencia estamos notando que los insectos polinizadores en general, la abeja muy en particular empieza a tener problemas derivados precisamente de una modificación de una modificación verdad, de las condiciones de la fenología de las plantas tanto en enjambración enjambrazón, en fecundación de, de reinas, en caída del sistema inmunológico y en la, el propio valor de los polenes para la alimentación de la cría es muy preocupante como no tenemos tiempo para extender evidentemente más cuestiones sin decir que al menos algún ejemplo de estos son una auténtica evidencia tenemos una realidad en el sector agrario que tenemos que ponerla sobre la mesa es una realidad dual emitimos nosotros también como cualquiera otro sector económico emitimos es decir, que emitimos gases de efecto invernadero esto es así. Algunos imposible, o entendemos que imposible de evitar, porque no se derivan tanto de la gestión agraria, eh, sino que el hecho de producir, de mover la tierra, libera de forma natural gases efecto invernadero. Y otros, evidentemente, porque no somos capaces de controlarlo o por el uso, eh, de la maquinaria, eh, de los carburantes, eh, etcétera, etcétera, de la fertilización, a veces. Eh, pues eh, eh, no acertada, etcétera, etcétera. Eh, pero al mismo tiempo, y esto sí lo queremos poner sobre la mesa, como somos una realidad, también reducimos. También tenemos capacidad, cosa que no tiene la mayor parte de los sectores, pero sí el forestal y el agrario, capacidad de reducir gases de efecto invernadero, captar carbono por parte tanto de los suelos, antes he hablado aquí también de los suelos como de la propia biomasa en producción. Por lo tanto, somos factores de sumidero, somos sumideros de gases de efecto invernadero, de carbono, y eso lo tenemos que también poner sobre la mesa. Si una hectárea de viñedo absorbe las emisiones de un coche al año, tenemos 900.000 hectáreas de viñedo, y tenemos 2.600.000 hectáreas de olivar, y en este país tenemos... 25 millones de superficie agraria útil, además, por supuesto, de la forestal. Eso es muy importante. No creo, no creo que tengamos que centrar, y en algunos casos se centra, y pensamos que es un exceso, de penalizar, por ejemplo, a un ganadero, por el hecho de que sus vacas o sus ovejas estén emitiendo, esteliendo, gases de efecto invernadero, concretamente metano salvo, evidentemente, que estemos dispuestos a renunciar a consumir carne o a consumir leche y derivados. Y estamos trabajando y vamos a insistir, por supuesto, en la investigación para evitar al máximo esas emisiones, tanto en alimentación como en manejo, como en mejora genética, no en cambio genético, pero sí en mejora genética. Y, hombre, no aceptaríamos la hipocresía de... Pues dejemos de producir aquí, para que se produzca en otras latitudes, todavía en peores condiciones. Hay que enfrentar el problema y nosotros lo queremos enfrentar. Pero justamente porque lo queremos enfrentar, yo hoy también aquí quería señalar que hay dos modelos, por lo menos, de agricultura, que desde mi punto de vista no son compatibles con la sostenibilidad. Y que nosotros representamos y queremos representar, y hoy es mayoritario, uno de ellos. Es el modelo social de agricultura, que entendemos es sostenible para la producción de alimentos, es sostenible con el medio ambiente, con todas las contradicciones y limitaciones que hoy todavía tenemos al respecto. Y el otro, que es un modelo alimentario estandarizado, en manos precisamente de lobbies, que hacen negocio como si fuera una mercancía a la alimentación, en lugar de un derecho para la humanidad, que aprovecha la globalización precisamente, para hacer ese negocio con la alimentación y que son causantes del 50% de los gases efecto invernadero nuestro modelo y lo quiero reivindicar aquí tenemos eh, el vicio de la reivindicación o el defecto de la reivindicación aprovechamos José Luis ya cualquier oportunidad como te das cuenta verdad. pero este modelo sostenible que lo practicamos pero sobre todo lo queremos practicar está en el mínimo laboreo en la rotación racional de cultivos están los medios de producción agroecológica que defendemos en la propia producción integrada para la reducción de fertilizantes y de irrigación en la preservación de las semillas nuestras propias semillas adaptadas por supuesto que están desapareciendo también en las razas autóctonas en ganadería que también están desapareciendo y esto sí en el bienestar animal alimentación, manejo, etcétera, etcétera para poder Ayudar a retener más CO2, más carbono y por supuesto a reducir las emisiones de gases efecto invernadero. Y para terminar, nosotros podemos hacer mucho como sector y nos vamos a esforzar por hacerlo, pero necesitamos herramientas, necesitamos algo que no tenemos, capacidad de investigación para desarrollo y para la innovación. Y esto tanto para... Desarrollar un modelo agrario sostenible en el sentido que decimos esfuerzo inversor público en investigación porque necesitamos conocer más sobre cultivos, más sobre semillas, más sobre especies, más sobre irrigación, aunque estamos avanzando, más sobre fertilización, más sobre emisión de gases, más sobre absorción de gases, efecto invernadero. Lo necesitamos como agua de mayo aunque sabemos que no es suficiente, si no cambia la política de los mercados con criterios de proximidad, con criterios de sostenibilidad medioambiental, de calidad y seguridad alimentaria, pues la verdad es que seguramente es un brindis al sol. Pero investigación e innovación para eso, para un modelo agrario sostenible, pero también innovación y avance tecnológico en energías renovables. Las energías renovables Apostamos por ellas claramente, desde el primer momento hemos apostado, estamos implicados en la fotovoltaica y en todas, evidentemente también en la energía solar térmica y en la biogeneración de energía, estamos implicados ahí, queremos avanzar por ese terreno porque es fundamental para el propio sector agrario, en reducción de costes, etcétera y sobre todo, sobre todo como digo, para equilibrar las emisiones o evitar al máximo las emisiones que en este momento estamos provocando y por supuesto apoyamos eh, decididamente eh, puesto que eh, con estos retos y con estos planteamientos coincidimos eh, todos apoyamos claramente la lucha eh, por eh, la defensa de un cambio de modelo energético que entendemos que un cambio de modelo energético es el mejor sistema para luchar contra el cambio climático reitero de nuevo el apoyo de COA a Ampier para eh, justamente este proyecto de transición energética y como estamos poniendo, seguiremos poniendo nuestros equipos técnicos y bueno, nuestra información al servicio del proyecto de transición. Muchas gracias. Ojalá se pudiera capturar la energía humana, ¿verdad? Podríamos haber iluminado todo Madrid con la que ha dejado Miguel con su exposición.